Bueno, muy buenos días. Eh, soy Marcela Moré, Jefe Distrital de Educación de Ramallo y la verdad que muy contenta de integrar eh, la reunión de hoy para conformar el Consejo Local Asesor ya que nosotros estamos en una zona donde eh, la educación y el desarrollo referido a lo, a lo rural y a todo lo que tenga que ver con lo agrario es fundamental. Así que bueno, las mayores expectativas para esta reunión.